Hola gente, quiero comentarles algo muy delicado y es con respecto a las investigaciones que se están realizando sobre el fallecimiento del actor Octavio Caña. En este caso hay una información que relaciona a su novia directamente como posible culpable de que Octavio haya fallecido. Y esto no viene... De, de las autoridades. Esta información viene directamente de Instagram, de una cuenta de una vidente, una vidente que ha comenzado a hablar acerca de la vida pasada y del futuro de la que fuera la novia de Octavio Ocaña. Vamos a ver la siguiente información que fue escrita en una nota de proceso. Nerea Godínez, novia del fallecido actor Octavio Caña, estalla contra publicaciones en redes sociales en las que la acusan de haber vinculado al protagonista de vecinos con gente que no debía. Novia de Octavio Caña arremete contra Vidente, que involucra en la muerte del actor. Vamos a, a ver lo que dice precisamente esta nota de proceso. Y es que se menciona que una Vidente de Instagram señaló que. La novia de Octavio Caña, pudo haber participado o ser parte o tener culpa en la muerte del actor, ya que lo involucró con personas que no convenían, que eran peligrosas, y relató toda una historia acerca de ella y de su pasado. En un momento vamos a ver esas historias de la vidente. Que en Instagram se está haciendo muy popular por hablar de esto que no se había dado a conocer. Y que involucra a la novia del actor. Aquí vemos todos los puntos que la revista Proceso informó en esta nota. Y vamos a ir directamente al Instagram de esta gato vidente. Una cuenta de Instagram que al parecer hace lecturas de tarot. Y revela información sobre diferentes temas. En este caso... Involucra a Nerea, la novia de la que fuera novia de Octavio Ocaña, con su fallecimiento. Vamos a ver lo eh, delicadas que son estas afirmaciones. Vamos a entrar a esta historia y dice, Hermanas, por fin el gran hilo de Nerea Godínez. Que se sepa todo y la queso X café, que no entiendo que sea eso. Démosle en la gran compartida. Vamos a ver qué dice sobre Nerea. Nerea Godínez, quien fuera novia de Octavio Ocaña, no es la santa mujer de la que muchos hablan. Bastante se le ha victimizado en redes sociales, pero la realidad es otra. Tiene un carácter frío, es calculadora, difícilmente se enamora independiente e ingobernable, caprichosa y manipuladora. Tiene suerte para ser amada y deseada, situación de la que siempre se aprovecha para obtener el mayor beneficio posible difícilmente se enamora y se entrega ciegamente su principal objetivo en esta vida es lo material fuertes declaraciones sobre la conducta de la novia de octavio caña vamos a ver qué sigue dice la relación con su familia no es la mejor lleva una relación cercana por temas laborales pues fue su padre quien le enseñó a salir adelante y trabajan juntas pero la relación con su madre siempre ha sido conflictiva no fluyen en armonía, tienen días buenos y otros malos. Con su hermana hay más comunicación, confianza, pero al final del día alejada de ellas. Pues Nerea desde pequeña ha sido rebelde y no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Aquí la pone como una mujer rebelde. En la siguiente dice, cada una de las decisiones de juventud le han dejado huella. Ha vivido sucesos muy fuertes, tanto con amistades como con parejas. En ninguna área de su vida logra tener estabilidad a causa de su carácter. Cuando se enoja es impulsiva e inmadura, agresiva, situación que le ha traído muchos problemas a lo largo de su vida. Bueno, aquí ya nos está diciendo que Nerea es una mujer completamente difícil, conflictiva y de pocos valores. La relación con Octavio Caña fue fugaz pero muy intensa. Él se enamoró perdidamente de ella y Nerea sí llegó a quererlo, aunque no con la misma intensidad que él. Ella veía en esa relación las posibilidades de establecerse en todo aspecto, económico, sentimental, social, algo que deseaba obtener a toda costa. Supo manejar a Octavio, ganárselo y hacer que todo se hiciera a su manera, es decir, solamente lo utilizaba. Aunque venían de mundos muy distintos, logró entrar en su círculo. Pero asimismo Octavio, al de ella, lo involucró con gente que no debía. Nerea venía de muchas relaciones y entre esas tantas pasiones hubo una persona con la que se involucró de dudosa procedencia Nar, situación que los mantenía al límite y situación que al padre de Octavio conocía. Lamentablemente Octavio tenía un carácter bronco y sin miedo, pues sentía el, pues sentía el respaldo de su padre y amistades. Pero al final la situación lo rebasó. Aquí nos está revelando que Nerea, pues conoce a personas peligrosas y que involucró a Octavio con estas personas. Ante la familia de él se disfrazaba de mujer madura, trabajadora, cariñosa y respetuosa con Octavio. Cuando en la intimidad de su hogar era todo lo contrario, supo ganarse a sus cuñadas y, sobre todo, al padre. Pero con quien no logró encajar al 100% fue con la suegra. La señora en el fondo siempre supo que algo en ella estaba mal. Aquí vemos incluso fotografías de Nerea con la familia. Y viene lo siguiente. La relación que lleva con su suegro es muy, muy cercana. Ella tiene en una estima muy alta. No ha dado cuenta de la clase de persona que es. Le dará su total protección y apoyo. Veo que ambos tienen algo Comparten ya sea un secreto, información, pero hay algo más y la cuidará. Aquí, esta cuenta de Instagram que está leyendo como que las cartas o la, el futuro de estas personas, menciona que entre Nerea y el padre hay un vínculo fuerte, un secreto, algo más. ¿A qué se referirá eso? Dice, conforme avance el tiempo... Las hermanas y la madre de Octavio se darán cuenta de la clase de persona que es y de muchas situaciones más. Aquí hay eh, algo interesante y como vemos las fotografías del de sepelio de Octavio, Nerea fue con un short y muchas de las personas que siguen a esta cuenta de Instagram y en general han eh, señalado y criticado que Nerea, no se haya vestido de una forma más respetuosa y que haya ido con un shortcito al funeral. Vamos a ver lo que sigue. Y es que aquí solo una pequeña muestra de su gran inestabilidad emocional. Tenía un novio por año y la mayoría le daba anillo de compromiso. Al poco tiempo y todos eran el amor de su vida. Definitivamente esta mujer no es consciente de su vida. Aquí vemos una foto con un otro hombre y como mencionan aquí, cada año tenía un novio diferente. Aquí vemos que es del año 2014. Bueno, eso es hace mucho tiempo. Acá vemos otra fotografía con otra persona. Encierra ahí la mano de Nerea con un círculo como mencionando que le habían dado un anillo. Eso no nos consta a nadie. Es una fotografía supuestamente del 2015 con una persona diferente, es decir, con otro novio. Tampoco nos consta, pero vamos a seguir viendo estas historias. Aquí vemos a Nerea con otro hombre. En el 2016-2017 fue su relación más estable, entre comillas, con el padre de su hijo lamentablemente tampoco logró hacer vida y también le dio anillo de compromiso. Aquí estamos viendo que ella ya tiene un bebé, esto pues la verdad no, no lo sabía muchas personas y se, supuestamente también le dio un anillo este hombre para que se casara con él, pero Nerea al parecer es muy muy inestable y tiene relaciones fugaces cada año según esta cuenta. Aquí tenemos otra fotografía con otro hombre diferente en el 2019 y 2020 y también decía que era su gran amor y todo se lo debía. Aquí tenemos comentarios de Nerea y de otra cuenta en donde se hablan muy cariñosamente, amorosamente, están agradecidos por tanto amor. Pero bueno, ya habíamos visto que había tenido varias relaciones anteriores y con todas, al parecer de, de, de mucho futuro, con mucho amor pero al final nada. Y en 2021 llegó a la vida de nuestro querido Benito. El destino así estaba escrito. Y solo Dios puede saber qué aprendizaje debe tener esta mujer y los que la rodearon muy incongruente su camino de vida, pero definitivamente al final todo se acomoda. Mientras tanto, solo queda aprender de lo sucedido. Aquí vemos que eh, esta chica ya es novia de Octavio y ya había pasado por varias relaciones anteriores con las que no duraba y al parecer todos amaban a esta chica, pero ella es bastante inestable, es lo que la cuenta eh, de Instagram, Instagram nos está mencionando. Vamos a ver lo siguiente. La muerte de Octavio le afectó, sí, pero no la marcó de por vida. Es tan egoísta y materialista que después de este trágico suceso, Sacará el mayor provecho, comenzará a ser más fuerte en redes sociales, pues la gente ciegamente le ha dado apoyo y fama, algo que aprovechará al máximo y no dejará de lucrar con la imagen de Octavio y lo que fue su relación. Y hace una predicción, aquí el gato vidente hace una predicción, su carrera como influencer comienza en programas, la invitan a entrevistas, será la víctima constantemente, se podría hablar de un posible embarazo, se le verá muy activa creando contenido y pasando seis u ocho meses como máximo o antes se le verá involucrada con otra persona. Para ese entonces ya tendrá suficientes borregos que la sigan y defiendan, pero siempre su idea será estar dando de qué hablar, pues le encanta tener el protagónico. Eso es lo que supuestamente le espera a Nerea y aquí vemos una, una fotografía de ella desnuda. En Cipolite, recordemos que es una playa nudista. Y después comien, eh, comenta esto. Hermanas, me escribió la expareja de Nerea, padre de su hijo. Uno de los eh, ex novios de Nerea, que dice lo siguiente. Me puedes etiquetar, me gustó bastante, bastante real, muy bien. Y ella dice, sí hermano, bendecida soy por tener esta capacidad y poder ver más allá. Como es como clarividente este gato, este gato eh, esta cuenta del, del gato vidente, pues a, al parecer aquí la expareja de Nerea dice que es cierto todo lo que acaba de mostrarnos en estas historias. Dice Dani Ori, Ori, Orihuela, que es la expareja, dice yo también creo que tenga una nueva relación en pocos meses lamentablemente así será es demasiado egoísta e inestable que con nadie logra entenderse con todo gusto me puedes etiquetar para darle firmeza a tu post dice Daniel Orihuela es decir que él avala que estas historias sean pues una realidad y después comenta si alguien dudaba de esta lectura y que todo era mentira pues no Aquí siempre se habla con la verdad y verdaderamente mucha gente no está soportando. No conozco a Dani Orihuela, pero le agradezco con, con firme lo, le agradezco con firme lo aquí mencionado. El día de ayer le pedí una entrevista a esta cuenta de Instagram, a esta mujer llamada Gato Vidente, para que nos eh, resolviera ciertas dudas, para que nos explicara por qué hizo este tipo de historias, cómo es que lee la... La vida pasada y el futuro de una persona, qué tanto es real lo que dice, qué tanta responsabilidad tiene en este asunto, pero al parecer eh, no quiere dar entrevistas, no me respondió. Ella hizo una transmisión después de que yo le mandara este mensaje en su Instagram. En esta historia dice lo siguiente, muchas versiones han surgido sobre cómo fue su muerte, asalto, suicidio, lo mataron las autoridades... Octavio Caña huía por temor a ser secuestrado, descubierto. Él temía por su vida. Sabía que sus pasos a últimos meses no eran los correctos. El joven decidió hacer amistades y negocios con quien no debía. Recibía muchos beneficios económicos. Alguien muy cercano a él planeó detalladamente este suceso tan trágico y lamentable. Él se encontraba en un estado inconveniente, alcohol y drogas. Se alteraba fácilmente un carácter muy temperamental. Veo que momentos antes de iniciar esta persecución, él salió de una reunión con estas personas que no debió involucrarse. Hubo alguna diferencia o situación, se alteró y se retiró. Razón por la que decidió no pararse. Temía represalias por un secuestro que lo hubieran acusado o visto en alguno y prefirió huir. Octavio fue víctima de una traición por parte de alguien muy cercano a él. Ese disparo no fue accidental, alguien lo atacó. En efecto, Octavio tenía un arma cerca misma que fue usada para dañarlo. Todo debidamente planeado. Hubo un forcejeo, una lucha con el arma, salió el disparo para después acomodarlo, tuvieron el tiempo y la manera de hacerlo. Sí, los policías fueron siguiendo órdenes superiores, lamentablemente. Pues ¿Cómo puedes pedir respeto o, o... si <risa> sí, se pasó como hizo su video desnuda? No mames. <risa> no, sí. Sí, estaba envuelta sí. en que, en una sabanita. Okay. Eh, creo que era una cobija, una ah, cosa así, una y, como que recién levantada, y digo, está bien, es válido, cada quien duerme como quiere, sí. y cada quien su intimidad, pero exacto, es eso, hermana, intimidad. Dices uh -huh. tú, a ver, me levanté con esta noticia, ya quiero que esto pare, me levanto, me echo un baño, me pongo una blusita, y ahora sí me grabo y hago mi comunicado de la manera respetuosa y... y seria, formal. Seria, exactamente. Que quiero demostrar para que esto pare Pero pues, o sea De la manera en que lo hizo no fue la correcta Y eso no lo señaló yo Eso muchísima gente lo señaló y, Ah, pero le gustó decir que nada más Pues yo, que nada más del gato vidente Mínimo que se pusiera una blusa mm, La pijama, no. mínimo <risa> Pero un youtuber sacó Que antes de la muerte De, de este chico En paz descanse eh, Tenía su cuenta privada entonces, lamentablemente sucede esto de, de, de Benito E inmediatamente ella pone su cuenta en pública Creo que sacaron capturas, fechas y demás sí. Entonces, pues ahí dices, híjole, ¿cómo te ayudo? O sea, ¿cómo, ¿cómo te atreves a decir, yo no pedí esto? O sea, ¿cómo te ayudo? En el velorio fue en short Sí, sí, ándale, Ese, por ejemplo, eso también Todo mundo lo comentó yo no hice hincapié también en ese detalle porque dije, pues bueno, o sea, lo pasé por alto. Que también lo noté, pero dije, bueno, X, déjalo ir. En el velorio todo encuerado igual que la hermana. En lo personal creo que es bastante delicado. Lo que esta cuenta de Instagram está diciendo sobre la novia de Octavio Caña, eh, independientemente de lo que haya sido su pasado, eh, no debería de ser juzgada. Y creo que sobre si ella lo involucró con personas malas, eso solamente es algo que no nos consta a nadie, que si hay justicia en el caso, se será revelado. Y aunque por más que esta persona diga que es vidente y puede ver precisamente estas cosas que están ocultas, pues a nosotros no nos consta nada y no tenemos pruebas de ello. Así que también me parece injusto que de alguna forma la señale y acuse. Si esta chica es como lo, lo menciona, bueno, es, es su conducta, es su carácter, tendrá sus eh, responsabilidades y también el karma le caerá de alguna u otra forma con respecto a lo que ella hace, pero por el momento yo no creo que debamos hacerla responsable ni tampoco de ser señalada. Están pasando la familia y los seres queridos de Octavio Caña por una situación pues muy fuerte, tanto como por la muerte del actor, como por todo lo que eh, ha, ha, existe o está llegando a sus vidas en redes sociales y en, en todos lados. Y es mucha presión para cada uno de ellos, para cada integrante de la familia. Yo simplemente deseo que se haga justicia que ojalá la familia descanse, y si la familia o la novia o los conocidos de Octavio Caña tenían o practican o hacen cosas malas, bueno, cada quien eh, tendrá su, su merecido, pero en este caso, por medio de un evidente, no podemos aceptar esto como una realidad, simplemente como un hecho más que ha estado saliendo o circulando en redes sociales y que lo personal no acepto pero que se los muestro también a ustedes para que tengan una opinión y, y también pues no se dejen llevar por todo lo que se dice en internet. En realidad nadie de los que estamos aquí hablando y escuchándonos pues tenemos la verdad ni sabemos sobre el asunto. Hay personas que sí lo sabrán muy de cerca, que sí lo saben y que se han callado hasta este momento, pero esperemos que al menos se haga justicia para su familia, aunque nosotros nunca nos enteremos de todo lo que hubo o hay detrás de este caso tan extraño que se ha dado en los últimos días. Pues bien, mis hermanos, mi nombre es Castro y nos vemos en el siguiente video o en la siguiente investigación. Cualquier cosa que surja eh, de información sobre este caso u otros, aquí estaré trayéndoles eh, la información puntual y esperando siendo siempre ser objetivo. Los quiero mucho.